I'm going to go Vamos, vamos, vamos, Come on! yes, sí, oh, al fin. Joder, ¿cuántos? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? <risas> uh Maldito timing. Oh. No, así no. GG. Okay. ¡GG! Mmm. Mmm. No me jodas. <risas> entonces, GG, no me jodas, por favor. Ah, ¡Quítate! entonces no necesito comentarios aquí lo dejo Uf, otro demon más a la lista